Continuamos con el signo de Virgo, de Sol, Ascendente, Luna. Y bueno, si eres nuevo en el canal, te darás cuenta de que eh, el signo de Virgo está por acá. Y esta es la carta de la Luna Nueva en el signo de Escorpio. Entonces, esta Luna Nueva para ti, signo de Virgo, estaría pasando en tu casa 3. Tu casa 3 es la casa de los hermanos. Es la casa de, del vecindario, ¿no? Esta área de tu vida es eh, tu, tu, tu ambiente del día a día. También es una casa que nos está hablando de inversiones a través de la web, a través del internet. Así que puede ser un muy buen momento para empezar a ofrecer productos o servicios a través de la web, ya que tiene un sextil con la casa 5, que es la casa de la creatividad, de los proyectos, de lo que estás pariendo, de lo que estás dando a luz a, una, a un nuevo también estilo de vida, porque no? Eh, la luna nueva te está abriendo esa puerta de oportunidades, además que Mercurio está por allí para... Eh, Hacer ventas, compras, puede ser desde el hogar o puede ser, mmm, sí, cosas que haces a través de la web, cursos, cursos cortos que quieras hacer, trabajo con la escritura, eh, Mercurio está por allí también como agarrando toda la información de Urano, ¿no? Toda la información que está recibiendo de Urano y bueno, esta es una casa de la mente y de la comunicación, así que aprovecha ese tránsito. También Venus está haciendo una cuadratura a estos planetitas de la 2 a la 5, por lo que... Eh, la cuadratura que nos hace muchas veces reaccionar, movernos, salir de nuestra zona cómoda, nos estaría ratificando estas ganas de producir, de generar ingresos a través de tus dones, de tus talentos, de lo que tú sabes y que sabes cómo venderlo. ¿no? Así que para las personas que pasen consultas o que tengan cursos, que quieran vender, es un excelente momento y vas a ver, eh, producirse, vas a ver florecer tu proyecto en los próximos seis meses cuando el sol esté en el signo eh, de Tauro y tengamos la luna eh, la luna llena en el signo de Escorpio, la luna esté pasando por el signo de Escorpio. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es tu tarot, cuál es el oro, el mensaje que te quiere decir el horóscopo esta semana. Tomamos el tarot de hoyo. Y vamos a ver cuál es ese mensajito que tiene el tarot de 8 para mi gente linda de Virgo, de Sol, Ascendente, Luna. Vamos a sacar esta carta. Y la carta que nos sale es la carta de vidas pasadas. Vidas pasadas nos está hablando de una reconexión. Puede ser con los registros akashicos, puede ser con personas del pasado de esta vida, eh, que hayas conocido en tu infancia, adolescencia o juventud, o nos puede estar hablando de reencuentros con personas de vidas pasadas, que tú las sientes allí, que las conoces de toda una vida. Es un momento para honrar y para agradecer a tus ancestros, a cómo lo hicieron y eh, a todo lo que, lo que comienza, ¿no? Ahora, una nueva vida, esto nos puede estar hablando también de fertilidad, nos puede estar diciendo de que un alma vieja o antigua en tu familia se está, está por, por reencarnarse también es un, uno de los mensajes que tiene bien ahora vamos a ver con el tarot de Rider Y cuál es ese mensajito para mi gente linda de Virgo ese mensaje que tenemos esta semana que para el fin de semana tenemos luna nueva y mira ahí están todos los arcanos mayores saliendo para ti Cartas súper potentes, súper poderosas están saliendo para ti esta semana. Comenzamos con la estrella. La estrella nos está hablando de esa información del cielo que baja para ti. Y es interesante porque Mercurio esta semana se va a oponer a Urano, Urano en Tauro. Y Mercurio nos está indicando de que es un momento de canalizar información. Toda esta semana y la próxima se va a estar sintiendo esta oposición entre estos signos más la próxima semana, pero digamos que eh, esa, esta posición ya tú la estás sintiendo en ti y estás canalizando con mucha energía y mucha información, es un excelente momento para ti para hacer Reiki y también para reconectarte con la escritura eh, creativa o la escritura... Eh, narrativa de alguna manera que tú conectes allí con la pluma y puedas canalizar mensajes que te están dando los ángeles o los astros eh, también nos estaría hablando de que definitivamente es un momento para eh, la fertilidad para el inicio me gusta que sale acá el rey de oros, eh, personas de poder que te están apoyando, cosas rápidas que vienen para ti, cosas que vienen eh, con mucha fuerza, con mucho movimiento. El diablo en esta, en esta tirada nos estaría también hablando de dinero que llega de manera fácil y rápida. Entonces fíjate en eh, si juegas la lotería, si te gusta jugar la lotería, porque bueno, puede ser un dinerito que llega de manera muy fácil y rápida o un trabajo o de repente eh, te empiezan a llegar clientes o un contrato de un dinero inesperado. El 2 de oro nos está diciendo que a veces tienes el estrés por el dinero, pero como está la autoestima, está la parte económica. Y si tú te relajas y te empoderas y sabes que tú eres una persona que eres capaz de producir, si eres bueno en las ventas o de repente tú dices, no me gustan las ventas, pero eres bueno en ello, es un buen momento para empezar a vender. ¿Y qué, qué vas a vender? Pues de repente puede ser venderte tú en el buen sentido. no De repente estás buscando un empleo, eh, o, o quieres un ingreso y tú tienes que convencer al cliente o a tu jefe de darte un, un aumento. Entonces es un momento, sí, para salir, osar y comunicar, hablar desde tus conocimientos, desde lo que tú sabes y, bueno, a por ello, <ríe> a, a que te den ese, ese salario extra o ese aumento. Vamos a ver ahora con el tarot de la magia sexual para las personas que están casadas en relaciones de pareja o para las personas que están solteras. Vamos a ver, Ay, la puse al revés, nos ha salido el cuatro de copas, el mago, muchos arcanos mayores para ustedes y la rueda de la fortuna nos sale dos veces. Esto está muy interesante para los solteros. Pero bueno, primero vamos con la gente casada, casada y en pareja. El mago y el cuatro de copas nos están hablando de que si bien nosotros están, ustedes están en una relación de pareja, esto muchas veces no te parezca que sea como suficiente. Es decir, como que la persona que está a tu, a tu lado no es la que tú sientes que sea la adecuada. Sin embargo, esto es lo que hay por el momento y eh, aunque suene quizás un poco, un poco feo, ¿no? Este, esta persona que está ahorita en tu vida es para tu mayor evolución. Acéptala, recibela, porque esto te va a ayudar a ti en tu mayor evolución eh, espiritual y en tu evolución material, en lo que, está, en lo que es tangible, en tu evolución espiritual va a ser es un juego muy importante es una pieza eh, muy importante para esa evolución ya que tú necesitas eh, quizás a través de la ayuda psicológica o la ayuda de un coach eh, yo te diría más como un psicólogo eh, que te ayude para que no sigas repitiendo los mismos patrones en las relaciones las personas que están casadas pues se ve como que sienten esto como de repente a veces una, un gran peso, ¿no? Y no saben cómo, cómo cambiar allí. Pero para los que no están casados o para los que están casados, la ayuda psicológica les va a ser eh, muy beneficioso porque los va a ayudar a salir de ciertos patrones y la relación va a mejorar muchísimo porque es una relación kármica, pero desde el punto de vista de que se encontraron los dos para su evolución, para ir más lejos juntos. Para las personas que están solteras, pues nos sale la rueda de la fortuna, tal cual como la tenemos acá arriba. Tenemos dos veces la rueda y la rueda lo que nos está diciendo es que personas de manera rápida y, y, y relámpago, por así decirlo, llegan a tu vida. Personas que van a jugar un papel muy importante y que van a llevarte a un, lado de la, a un lado de tu vida que no sabías que tenías. Es momento como de explorar otras cosas en tu sexualidad. Es una persona que llega no para una relación de pareja, pero sí para el disfrute. Así que te lo advierto, no te enganches en una relación de pareja porque esto es algo que llega para tu disfrute y para tu conexión desde lo terrenal. Bueno, vamos a ver ahora con el tarot de los ángeles. Vamos a sincronizar las energías para mi gente linda de Virgo y ver cuál es ese mensaje que tienen para ti. Y ahora que recuerdo que está esta cartita de vidas pasadas... Esa persona que llega para las personas solteras nos está diciendo que es alguien con la que tienes un contrato kármico, pero es para el disfrute. Y te diría que tengas también un poco de cuidado en eh, de repente agarrar cierta, cierta enfermedad o algo en tu genitalidad. Ten cuidado también con la promiscuidad, que no sea algo que te arrastre a la promiscuidad pero hay un contrato kármico que hay que cumplir aquí. La carta que nos ha salido es resolución pacífica. Entonces, si has tenido un problema en el trabajo, porque se ve más, quizás más para el área de tus colegas de trabajo que para tu relación de pareja, la resolución es pacífica. Y bueno, esto aplica en diferentes eh, ámbitos de tu vida. Pero como les dije, en la parte de la salud, tanto casados y solteras, ¿verdad? ¿no? Tengan mucho cuidado con eh, estar agarrando alguna infección, estar agarrando algo en sus genitales que, que les haga un poco de daño. Y en cuanto al dinero, es una energía de mucha fertilidad. Es una energía para aprovechar y buscar un ascenso en el trabajo o para buscar un trabajo. Vamos a ver ahora. Con el tarot del de Hoponopono, la técnica hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y nos dice, yo escojo la paz y la libertad. Yo escojo la paz y la libertad. Así que bueno, mi gente linda del signo de Virgo, espero les haya gustado el mensaje de esta semana. Más que les haya gustado, que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que lo compartan por sus redes sociales, a que me regalen un like, a que comenten y a que se suscriban al canal y le den a la campanita. Ya nos estaremos viendo en próximos videos. Bye, bye.